Andrés, cuéntale a la cámara dónde estamos. Bueno, estamos aquí en el Manquehue, específicamente cerca del Manquehuito. Al lado del Manquehuito, el Manquehuito está, está allá. Y vamos a bajar ahora a Pink Floyd. Pink Floyd, Pink Floyd. ¿Cómo va, compadre? Hola, a los hola. Buen escuálico salir a andar acá en Santiago. ¿Sí? Te encontraba con tanta gente allá hasta la gente de la ahí casi solo. Sí. Si no coordinaste con un amigo, fuiste. Oye, démosle, weón. Vamos. vamos, vamos. Lo sigo. Nos vemos abajo, cabrón. Oh, ¡Por polvo cómo está, bro? ¡Montaña rusa! Ahorita la patada? Permiso. Uh. <risa> bueno, les presento a Andrés. Buena, buena. Uno de los chicos de Yerka. <risa> Así Acabo de descubrir que está loco Mendurear No, está suelto la no, Está suelto, weón. No veía ninguna Hay un conejo ahí atrás mirando. Ahí está el conejo, weón. El conejo más valiente que he visto en mi vida. Si, sí, esta va, está para abajo. Sí, pues mi igual está para abajo. Es mejor que ir para arriba. Para arriba te... Ahí quedaríamos todos estériles en teoría, sí, pues <risa> Te sentáis más adelante y lo sentís, porque sí, te hace pollo. presión en una parte que no tenía apoyo. Oh, claro, sí. Ya, Andrés es. Está fuerte arriba bueno. Está peludo, está lleno de zanja Está lleno de zanja Cacha el planeador ahí arriba Qué rico El brazo derecho por ahí hasta este aquí Súper apretado porque si no se mueve demasiado Es raro ir con el gimbal ahí No creo que se me hay como que andar con la GoPro la boca surfeando <risa> <risa> posible <risa> <risa> Es posible <risa> no Listo 走了<笑><笑> ¡No la cago! Me agarré de un contraveralte atrás de un peralte <risa> ¿Qué pasó ahí? <risa> le metiste pum Y como que se hacía el... ¡Ah! Oh, Santiago de Chile A no, se si me estoy encariñando con esta ciudad Partido Qué le? No, ¿Cómo ¿Qué va ahí? Uy, weón, perro, <risa> bueno, para la calle, concha, segunda <risa> <porque>. Segunda <risa> el que que En verdad, es aprenderse el sendero wey. Como que de repente uno ya empieza a correrse donde están las rocas Es sí, como que wey. esquiváis y tomáis los, <risa> los atajos Estoy un pelito más preparado. preparado claro. manqué que antes de estar ya viviendo acá, lo había hecho dos veces, tres veces. A ¿O, ¿A dos veces o? o sea, este man lo lima todo el rato. Sí. Oh. <risa> Tratemos de ponerle la mochila rápido. Métete. Lo que es importante, sí, es que grabe ahí nomás. Un robotito ¿Cómo se llama el robot de...? de... de... de... Jarvis. Jarvis. Jarvis. ¿Y Andreses? Vale, <risa> que todo bien? si sí, había visto Luca acerca de un árbol por una Luca? si sí, que... <risa> había que recogerla Oh, oh qué bueno, weón! No Oye bien. no te pasó nada. No, no sí. Viene una curva a la derecha y ahí y enferar, el no. Soy el cameraman, pero weón. Falta una cámara para abajo y para arriba también. Tengo una para adelante y para atrás. Y el dron. Eso lo encuentro chévere de las cámaras 360. izquierda Uh, uh. Y alguien va levantando para atrás. <risa> <risa> Buena chantada, <man. risa> weón. Oh. Cuando era chico, acá poníamos una rampa. ¿Acá? Sí. Qué rico, weón. Está muy rico el maquillaje, weón. Está bueno, ¿no? Está bueno. Auto, ahí está la roca. Sí. <risa> Señores. Estimado. Un gusto, Estimado. muchas gracias por Estimado. todo. para encanta. Me encanta. De todas maneras. <risa> Buena. cuídense chiquillos. Oh, buenos cabros,